Hablando con Jesús Podcast. Estamos en la gloria porque estamos en la gloria para hablar de Dios. Estamos conectados también en Facebook Live. Siempre dándole la gloria, y la honra y el poder a nuestro Señor. Y hoy con un tema maravilloso que está el Señor. Siempre señor trayendo temas que nos ponen a reflexionar a pensar y dándole siempre esa gloria y esa honra y el poder y eres grande eres poderoso señor te amamos te, nuestras almas te lavan te, te glorifican padre celestial y como te lo viene diciendo hoy con un tema maravilloso que nos trae el señor que está se titula, ha titulado que es ataque espiritual mm. Hay gente que no sabe o que está pasando uno y realmente no ha entendido que lo que estás viviendo es un ataque espiritual No es eh, algo natural Entonces es lo que el Señor nos ha traído en esta mañana de hoy, en esta tarde, en esta noche En el momento que tú nos veas o nos escuchas aquí en Cristianos en la Gloria Radio Y también en, uh, en Facebook Live, y hablando con sus propias Porque estamos en la gloria para hablar de Dios Y antes de comenzar, mis hermanos de Cristianos en la Gloria, querido oyente Ayer uh, sábado en noviembre 20 Estuvimos en Ciudad Bolívar uh, Titulamos esta jornada Ciudad Bolívar 7.7 Rompiendo cadenas Esas cadenas de maldiciones esas, esas cadenas de pobreza espiritual Y es por eso que el Señor nos pone este tema hoy Que es un ataque espiritual Fuimos a, área, a áreas casi saliendo de Bogotá Sí, está al borde de, de la capital de Colombia donde hay pobreza, donde hay gente vulnerable, donde se siente que realmente la gente está sedienta de la palabra de Dios. Y es por eso que, eh, bueno, tenemos material para mostrarte, pero no hoy. Eh, ya en unas, en unas semanitas, creo que una semana, semana y medio, dos semanas, vamos a poner estos videos de lo que se hizo, lo que el Señor hizo a través de la a Cristo Señor de la Fundación la gente fue quebrantada la gente fue motivada y algo que me me tocó a lo personal fue cómo la gente pedía más palabra de Dios que lo material eso fue algo maravilloso y es por eso que siempre le damos la, te damos la gloria y la honra y el poder Padre Celestial para la gloria y bueno antes ya para comenzar rápidamente vamos a se les oración, vas a cerrar los ojos cerrar sus, <coughs> perdón, cierra tus ojos y dale la gloria y la honra a nuestro Padre Amado, Padre Celestial para la gloria, te damos gloria y honra y poder Señor, gracias por ser tan bueno maravilloso Señor, gracias por ser majestuoso en el nombre poderoso de Jesús Señor Padre Celestial, Padre de la gloria, te queremos agradecer por este hermoso día de vida en tu presencia amado Padre, y queremos agradecerte por ser tan bueno y maravilloso ca con cada uno de nosotros, te pedimos por estos pequeños, por esos jóvenes por, esos, por esas familias, madres padres, señor, padre, padre celestial eh, esas, esas personas que fuimos allá a Ciudad Bolívar en el barrio Caracolí, señor y suacha señor que realmente se siente que falta tu presencia señor, se siente que este pueblo está no está, pide Pide, pide, esa, pide esa agua, esa comida espiritual, Padre Celestial, y está hambrienta sedientas, Señor. Padre amado, que la gente, Señor, vea lo que realmente está sucediendo, Señor. No es únicamente decir, a una iglesia por ir, sino llenarse la presencia, a darle más, a darle a Cristo lo que a tu Hijo, lo que Él, lo que él se merece, la alabanza, la oración en el nombre poderoso de Jesús. Te queremos dar gracias, Señor, por esta emisión de Hablando con Jesús Podcast, Padre Celestial, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, poderoso Señor, que en este momento sea tu Santo Espíritu, hablándonos en esta hora, Señor, y siempre dándote la gloria y la honra y el poder. Para tu gloria y tu honra. Amén y Amén. Hoy, una vez más, hoy con esta palabra maravillosa que nos pone el Espíritu Santo, que es ataque espiritual. Recuerda que un ataque espiritual es una serie de eventos demoníacos que quieren, quieren desviar, quieren parar ese, ese plan que Dios tiene contigo. Ese plan poderoso que el Señor uh, quiere que tú realmente hagas algo lo sobrenatural aquí en la tierra. Usarte como ese gran instrumento en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que el Señor nos lleva en esta mañana en esta tarde o en esta noche, una vez más, perdona que sea repetitivo, un el momento que tú nos escuches en diferentes lugares del mundo, escuchando diferentes lugares del mundo. Y en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, nos dice el, el apóstol Pablo que para Satanás no, no gane ventaja alguna sobre, vos, sobre nosotros, pues no ignoramos sus ma, ma, ma, maquinaciones. El, el apóstol Pablo nos está diciendo que no están pasando cosas y que Satanás, para que Satanás no gane alguna una ventaja sobre nosotros, Entendamos que estamos en una guerra espiritual, que realmente entendamos que Satanás quiere desviar, te quiere tentar, te quiere hacer, mejor dicho, caer y realmente él quiere llevarte una vida eterna, pero en el infierno y ya quiere llevarte con él. No quieres que tú seas ese santo, ese santo que el Señor ya predestinó para su gloria y su honra. Las estrategias principales del enemigo de Satanás es engañar mis hermanos de cristianos en la gloria, engañarte, seducirte, eh, tentarte, de, eh, mejor dicho desviar el propósito de que el Señor tiene con cada uno de vosotros en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que el Señor en esta mañana, en esta tarde o en esta noche, nos, nos quiere hablar a lo más profundo De nuestros corazones Y decirte, yo estoy contigo S Sigue mi oración Ora, lee mi palabra Para que no pueda ser engañado Y es la manera que el Señor nos está invitando En esta mañana, en aquí hablando con Jesús Para dar, darle A Él la gloria y la honra Y el poder Seremos pocos Como dice la palabra, seremos poquitos Son muchos los llamados, pero poquitos los escogidos Y es por eso que que de esos pocos realmente estés tú ahí, que de realmente de esos pocos no te dejes engañar, sino estés en esa guerra espiritual, con esa armadura de Dios, con ese yelmo con esa ah, ah, coraza, con, esa, con ese escudo, con esa espada, con esas sandalias, con ese cincho, el cincho de la verdad, el cinturón de la verdad, para que siempre vayas peleando y con esa autoridad de reprender todo espíritu del devorador. para que, ¿Para qué? Porque el Señor nos ha dado la autoridad de reprender y sacar todo lo que no debe estar en nuestras vidas. Esa maquinés ese temor, esa ansiedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Recuerda que, que el enemigo, eh, que eh, que está que esta alma no se, no se dé cuenta de lo que está haciendo en sus vidas. Él no quiere que una vez más tú te las buenas nuevas del reino de los cielos, que tú des un buen testimonio. Que tú realmente eh, seas esa luz en las tinieblas, esa sal en el mundo, en el nombre poderoso de Jesús. Y es por eso que el Señor nos es, te está invitando, nos está invitando en el nombre poderoso de su nombre, a que realmente llevemos las buenas nuevas de reino a los cielos. No únicamente evangelizando, también dando las buenas nuevas, haciendo esas grandes obras sociales. Entonces eso es lo que quiere el Señor en cada uno de nuestras vidas y como le comentaba ayer al, al grupo que fuimos una cosa es predicar otra cosa es hacer obras sociales predicar, predica cualquiera una obra social no la hace cualquiera es un proceso es un proceso que toca planificarlo pero desafortunadamente son pocos los colaboradores es poca la gente que realmente quiere llevar, ver ese proceso y yo siento que si la gente Viera ese proceso, no había tanto ataque espiritual, sino entenderían entenderían, estarían llenos del Espíritu Santo. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, ¿para haber ataques? Claro que sí. Pero eh, sabríamos que, a qué atenernos y lo que está viviendo mucha gente en el nombre poderoso de Jesucristo. Que es una vez más un ataque espiritual, es una serie de eventos coordinados por el reino demoníaco para abortar que... Estaba tomando unos apuntes muy importantes que me daba el Espíritu Santo tú, Las promesas que el Señor te ha dado Otro punto muy importante Oprimir a un creyente Oprimirlo, destruirlo Decir que tú no vales nada Es lo que quiere Satanás poner en tu mente En tu corazón, en tu vida que, que lo que tú has llegado a hacer No es por Dios Sino es por ti mismo Es lo que quiere el enemigo hacer eh, Llegar a ese punto contigo y, y es lo que el Señor hoy te está invitando, no tengo grandes promesas para ti, eh, no te dejes oprimir, porque ya fue eh, destrozado, derribado hace dos mil años, Yo ya pagué un precio grande y poderoso por ti, te dice el Señor. Otro punto muy importante es estancar el destino, tu propósito una vez más, ese propósito grande y maravilloso que el Señor, de tener una gran familia, de ser una gran mujer, un, un gran hombre, de realmente ser ese gran jefe, ese gran empleado, realmente ser esa, como siempre lo digo y lo digo con todo respeto esa, marcar la diferencia eh, en este mundo marcar, porque necesitamos marcar realmente la diferencia una vez más, son muchos los llamados que se dicen llamar eh, cristianos pero pocos realmente los que están ahí con el Señor por eso uh, una, una vez más, eh, ayer hablando con este grupito que fuimos hasta la misma palabra dice que la gente lo iba, iba a buscar al Señor únicamente para que diera de comer, por, por necesidad, más no buscar su presencia. Y es terrible a, a qué punto uno, el Señor le quita uno vendas y ver la, realmente lo que la gente que realmente lo, lo quiere buscar y la gente que únicamente lo busca por un interés. Pero bueno, es lo que el Señor quiere mostrarnos. Y cada día le dábamos gloria y honra al Señor, porque nos está enseñando a, a ver realmente cómo es este pueblo, cómo es su pueblo, cómo, por eso el Señor dice, mi pueblo no me busca, por, eh, Mateo 15.8, que, eh, que su pueblo la adora de labios, pero su corazón está lejos de mí, lo dice el Señor, lo dice la palabra, y es una verdad que no se puede tapar con, eh, con el dedo, corto. Eh, no, es una palabra que no se puede tapar con un papel, con nada, no, porque es una verdad que, que el Señor lo dice. Un pueblo que únicamente buscó un Dios bombero, pero realmente yo sé que hay muy, desde de esos pocos, están dando esos ataques, están, están luchando en esos ataques espirituales. Y es por eso que el Señor está, te está invitando a que sigas luchando. No te des por vencida, no te des por vencido porque eh, ya muy pronto está, vendrá el Hijo, el Yahshua, por nosotros. Jesucristo vendrá por nosotros en el nombre poderoso de su nombre. Y lo bueno es que tenemos a, a su Santo Espíritu. Tenemos a su Santo Espíritu y siempre dándole esa gloria y esa honra y el poder a nuestro Señor. Y gracias Padre Celestial por ser tan bueno, maravilloso con cada uno de nosotros Padre Celestial y darte, dándote siempre esa gloria y esa honra y el poder bueno, eh, para continuar de estos ataques espirituales como ya te venía diciendo que son es un, son eventos son eventos coordinados por el reino demoníaco para abortar grandes propósitos contigo te voy a dar unos tips si tienes un papel si tienes un lápiz como decimos un, un lapicero, como llamamos en Colombia un esfero eh, mucho, hay unos tips que el enemigo quiere que en, ese, eh, en esa serie de eventos, que ellos quieren que, que tú no sigas más con pues, ah, siguiendo la, la palabra de Dios, obedeciendo al Señor. Uno de esos eventos, el enemigo ha estado estudiando las acciones y el comportamiento de la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Ese es, el, es por ejemplo, cuando tú vas eh, o, o otra nación para en guerra, quieren estudiar las estrategias, qué es lo que hacen, hay espías, y lo que está haciendo el enemigo, te está estudiando, quiere ver qué haces en tu entrada, en tu salir, qué tú dices, que, ah, si tienes comunión con el Señor o no, dirá, ella, él se mantiene orando, se mantiene teniendo esa comunión con el Señor, y lo busca con toda su pasión, y no lo puedo tocar, a menos que el Señor lo permita, en el nombre poderoso de su nombre. Son eventos que eh, el, eh, Satanás, de, el, el enemigo, está diciendo, no la puedo tocar, no lo puedo tocar porque realmente hay una presencia celestial en ese hogar, en esa persona. Pero personas que realmente no buscan la presencia de Dios, el enemigo va a tener más oportunidad de desviar el propósito, de realmente de desviar lo que el Señor ha enviado, ha traído su ser humano a la tierra. Otro tip, otro punto que el Señor nos habla en esta mañana, aquí en Hablando con Jesús Podcast, el enemigo sabe cómo tentar a las personas, él sabe cómo tentarte, él sabe cuál es tu debilidad, el, el alcohol, la prostitución, las drogas eh, hay muchas cosas depende una vez más del cristiano, depende de la persona él va a hacer lo posible en hacerte caer en que seas infiel en que no sé algo va a hacer para desviar el camino no debemos ser ignorantes de las estrategias del enemigo, nos dice el Señor no debemos ser tan ignorantes, siempre haciendo esa oración, teniendo esa comunión con el Señor y también teniendo, haciendo esos, esos ayunos, ¿para qué? Para, mata, uh, para acabar y luchar con esta carne también, que eh, desafortunadamente nacimos uh, pecadores, y, y es lo que estamos luchando todos los días de nuestras vidas, que el Señor quiere que, cada, cada día en, este ataque, en estos ataques espirituales aprendamos realmente Que necesitamos depender de quién De Cristo, de Jesucristo Nuestro amado Rey, nuestro amado Salvador El que ha pagado un precio grande y poderoso por cada uno de nosotros uh, Otro punto muy importante, otro tip que nos da el Señor en esta mañana No podemos vivir con nuestros ojos espirituales cerrados siempre abiertos siempre atentos es pues, por ejemplo si tú vas en un lugar en un callejón donde sabes que te, te, te, pueden, te, te pueden robar, tú estás atento, tú estás atento cierto a ver que o vas o te subes a un transporte público y estás atento de que con tu, las mujeres con sus bolsos y los hombres eh, con sus maletas o con sus, o sus chaquetas y tienen su celular lo tienen bien, están atentos a que nadie te vaya a robar tu celular, ¿cierto? Es lo que está el Señor diciéndonos, a manteniéndonos con los ojos espirituales abiertos a cualquier acechanza, a cualquier cosa que nos vemos espiritualmente. Cuando tú dirás, pero ¿cómo? Ya en lo espiritual, cuando tú tienes esa comunión, cuando tú tienes eh, eso, eso, lo sobrenatural, como, lo, yo lo, como yo lo llamo, la parte espiritual, Todo lo tenemos, pero no todos lo han desarrollado. Entonces es, es cuando ya, ya sientes que hay algo en la. En la, en la eh, hay, hay presencias que no son de Dios. Y es el momento que el Señor también dice: Ora, ora. Te ha dado el poder de reprender. Y es por eso que. Por eso necesitamos siempre estar vestidos de esa armadura de Dios en el nombre poderoso de su nombre. Otro tip que nos da el Señor en esta mañana. Debemos caminar en el espíritu y ser conscientes de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Estamos viviendo en, en tiempos postreros, estamos viviendo en momentos, eh, te voy a hablar en el ámbito colombiano, estamos viviendo en un, en un tiempo en que hay una parte de la población que está de acuerdo con que se acabe una vida, en un, un aborto, eso es una vida. Es una creación del Señor y otra que no. Los que están de acuerdo, eh, dicen que, que no es malo, que es bueno. Y por eso ese tip, debemos caminar en el espíritu. ¿Y tú crees que si esta gente realmente caminara en el espíritu, pensaría, opinaría ahí? Ahí el enemigo está usando estas personas, ¿para qué? Para hacer ataques espirituales. Y es por eso que estas personas han, están siendo atacadas. Creen que es normal sus pensamientos, sus creencias. Vemos hoy pre, eh, eh, candidatos presidenciales que están de acuerdo con el aborto. Si están de acuerdo que con un, un hombre y una mujer esté, es una mujer con una mujer y un hombre con, una mujer, con un hombre es normal. Recuerda que a lo bueno le, a, le llaman. Malo, y a lo malo le llaman bueno. Son ataques ataque espirituales que el enemigo está haciendo las estrategias. Oh, usemos estas personas que, y pongamos nuestros pensamientos de que esto es correcto, de que esto está bien, de que debemos acabar con la vida. Pero desafortunadamente, y, y he visto unos, como le llaman, unos memes, que dicen los perritos y los gaticos ahí en los memes, por mí eh, irían a la cárcel. Y sale un feto diciendo, por mí no haría la vida. Tremendo. Hoy, y como le digo a mi esposa, esto es muy esto lo vi muy eh, eh, en Estados Unidos. Eh, los animales los han humanizado tanto que aman la vida más por un, con, por un perrito que es creación del Señor. No estoy diciendo que no debería, porque es creación del Señor también. Es, es un animalito pero le, ama la, le da más importancia a un animal que a un bebé o que a un niño. Únicamente, por ejemplo, ver eh, esas personas que viven en esas zonas, eh, como nosotros los decimos, zonas rojas, no cualquiera entra, no cualquiera sale. Para entrar a esas áreas toca conocer a alguien para poder realmente entender la magnitud de lo que, de lo que se está viendo. Pedro porque hay gente que dirá que exagerado eres, no, no eres exagerado, hay personas que fueron ayer por primera vez a esos lugares y me decían, yo he predicado en lugares, pero como estos no, y es por eso que el Señor a veces permite que estas personas, o, sí, o el grupo fuimos que fuimos aproximadamente hace dos años y medio en el mismo lugar, se, llevó, se llevaron niños, para que sean conscientes lo bendecidos que son y al conocer al Señor de evitar todos esos ataques espirituales y es por eso que el Señor nos está a hablando a lo más profundo de nuestros corazones eso es lo que nos está enseñando el Señor no importa lo que eh, el enemigo quiera poner en nuestra mente pero recordemos que tenemos a un Salvador que es ¿quién? Cristo Jesús Él es el mejor dicho como yo lo llamo eh, el grande, el poderoso Que dio su vida Nunca terminaré, terminaremos de, de pagar ese precio Nunca Pero una esperanza y, la, mi, y mi fe es que eh, Nos iremos con Él Ya hoy en día uno le salva a la gente Pero como le digo a mi esposa y a muchos No todos nos vamos a ir no todos, por más que tú le hables a una persona, y le hables, y le hables, y si no hay transformación, no hay cambio en ese ser humano, pues Dios puede ser misericordioso y tener gracia, y de esa gracia que damos, de la gracia estamos dando, pero si esas personas no cambian, bueno, hay un problema, es por ejemplo la persona que es drogadicta, y no es, o alcohólica, y no es consciente que es alcohólica o borracha, a mí, eh, alcohólica o drogadicta, y, y, no, y no es consciente, así es en lo espiritual, así es el, eh, y no es consciente que hay ataques, que no tiene la presencia del Señor, pues yo creo que el Señor, pues Dios es Dios, Él va a tomar la última decisión, pero como vemos la Biblia, leemos la Biblia, te dará muchas oportunidades pero vas va a terminar como las mujeres insensatas no te conozco el creador del cielo y de la tierra que, que te diga no te, no te conozco nunca te he visto y que te vomite como, como eh, te vomite y te diga quién eres tú duro, duro, duro los ataques espirituales mis hermanos de cristianos en la gloria querido oyente son, te vamos a dar unos, unos, unos ocho puntos aquí los ocho tips uh, los ataques espirituales, falta de pasión espiritual como te venía diciendo en este primer punto, ese ataque espiritual recuerda que el enemigo quiere abortar tu búsqueda por las cosas de Dios esa búsqueda de leer la, de leer la palabra se han, se han notado que cuando tú lees la Biblia como que te da sueño como suena el teléfono que, mejor dicho, que no suena aquí siempre hay algo porque no quiere que tú te enfoques en la Palabra de Dios. Pero si tú estás leyendo o estás viendo una película de terror o estás viendo otra cosa, ojo que las películas de terror son puertas. Tú dirás que exagerado, no son puertas. Son puertas para que entren a tu hogar, a tu casa, a la mente de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa. Mucho cuidado con eso. Por eso notas que tu vida de tu oración parece estar estancada, que tu oración ha bajado porque la comunión con el Señor ha bajado hay que leer la palabra hay que tener esa oración como tú hablas con tu pareja con tus hijos es la manera que tu, el Señor te pide el Señor nos, nos pide cosas simples pero desafortunadamente nosotros como seres humanos no no buscamos al, a, a, al Señor al 100% el Señor nos busca, está ahí, pero son, una vez más, son muchos los llamados, pocos los escogidos, pocos esos escogidos que realmente quieren tener al Señor en sus corazones. ¿Tú quieres tener al Señor en tu corazón? Tú dirás, claro que sí. Bueno, entonces te invito a que no únicamente seas tú, sino que también sea tu familiar, tu amigo, tu vecino, a que tú motives, no lo fuerces sino ora por él y cuando el Señor sea poniendo esas palabras en tu corazón y transmita por tus labios, sea el Señor hablando y tocando su vida. Ayer, una vez más, voy a repetirte ayer porque uno que ha impactado cuando va a sus lugares, estas personas me decían que hay, en esos lugares hay mucha droga, adicción, mucha muerte y todo eso. Ella, Una, una de estas uh, líderes nos decía, que muchas veces aquellas personas drogaditas, cuando ellos hacen los devocionales, ellos escuchan estas palabras de, de, de que ellos están evangelizando y, y ellos dicen que muchas veces estas personas drogaditas no se acercan en el momento, pero llegan más tarde, porque como que les da pena lo, de lo que digan las otras personas que las, los combinan a las drogas, eh, llegan y, y tocan su puerta, de un lugar vulnerable, humilde, un lugar donde está hecho de tejas, de cartón, y dicen, La pala esa palabra que tuviste me, me llenó, me llenó de algo, y ella decía, pues esa palabra es de Dios, y ellos dicen, bueno ese Dios me ha tocado, Eso, ese Dios, quiero más de esa palabra, es lo que quiere el Señor que no pares, no te, no, no, que esa pasión espiritual no deje de estar en tu vida, sino que siempre esté contigo en el nombre poderoso de Jesús. Número dos, una extrema frustración. Es lo que quiere poner el enemigo frustrarte en estos afanes de este mundo, de esta vida. Y es por eso que en este extrema, esta extrema frustración, el, el, el enemigo quiere oprimir tu mente y trae una gran frustración. Una persona que está bajo ataque se encuentra nerviosa y ansiosa. Y me ha pasado, y me ha pasado a mí. Esos son los ataques que, que a veces quiere poner enemigo en mi vida, poner ansia, poner, poner, uno nervioso. Y lo que el señor, el, el señor que te está diciendo, esos son ataques. Esas son, son cosas que quiere poner el enemigo ¿Para qué? Para desviarte Para decir, no, no, no tengo tiempo de leer la palabra Y me pongo ansioso Y que mejor dicho El Señor Te está abriendo Cada día más sus brazos Y es por eso que el Señor está diciendo Que el enemigo Quiere poner esa frustración Esa frustración que tú estás sintiendo en tu corazón O esos pensamientos No son, no son de él Son del enemigo y es por eso que el Señor te está diciendo Yo te doy mi paz, yo te doy mi tranquilidad Esa paz que viene del cielo Nadie te la va a quitar Pero sigue buscando mi presencia Mañana, tarde y noche Cada momento, cada segundo Cada minuto, cada hora de tu vida Te dice el Señor Y es por eso que recordemos que Dios es amor Dios es vida Y cuando reconocemos que Dios es amor Es lo que, lo que nos habla la Biblia Reconocemos muchas cosas Amor es amar al prójimo Amar es cambiar nuestro viejo hombre a un nuevo hombre. Amar es cada día, como lo vi una palabra hace dos días, que el reloj, cuando suena el reloj de alarma de mi reloj, no es el que me motiva para levantarme, sino las ganas de cambiar cada día, de cada día ser mejor. Y es lo que el Señor está diciendo. Cuando hay esos ataques que... Estás haciendo las cosas bien. Estás, mejor dicho, siendo ese gran embajador del reino de los cielos. Tercer punto, un tercer punto que nos da el Señor en esta mañana, la confusión sobre el propósito. Muchas veces las personas se sienten confundidas. Muchas, muchas veces vemos hoy en día que no se está predicando la verdadera palabra, que es el significado de esa cruz. Se está predicando un evangelio de, pro, de prosperidad, se está predicando una, un evangelio que únicamente que Dios tiene que darte. Pero lo que he aprendido en estas últimas semanas, en estos en últimos meses, es ¿qué, les da, qué le das a Jesús. ¿Qué le das a Jesús? ¿Realmente le estás dando tu cambio? ¿Le estás dando el respeto? ¿Lo estás valorando como tu Señor? ¿Le estás dando eso al Señor? Tú me dirás, no. Bueno, el Señor te está dando esa gran oportunidad que lo reconozcas como su Señor. A comenzar a hacer esa transformación en tu vida, a cambiar, a realmente entender que el Señor te está, te está buscando en el nombre poderoso su nombre. Grande eres, poderoso Señor. Y nuestras amas te alaban, te glorifican, Padre Celestial. Eh, durante esta confusión, eh, un ataque espiritual, hay una gran confusión sobre la dirección espiritual. Vemos que eh, la misma palabra nos dice que en este mundo hay tri trigo y cizaña, ¿cierto? Y donde hay trigo va a haber cizaña. Te quieren confundir, te quieren poner palabras que mmm, igual de llevarte al lugar correcto, te van a llevar al, al lugar incorrecto. Y es por eso que el Señor, una vez más, te pide esa oración, te pide esa comunión con Él, te, pides que, te pide que lea la palabra. Pero cuando leas la palabra, que sea direccionada por el Espíritu Santo, no por tus propios ideales, no, te, por, no te, por, tu, uh, por tus propios uh, eh, eh, pensamientos de hombre, sino la, la, el pensamiento del Señor, a lo que realmente significa. Y siempre yo voy con este ejemplo. Dios es amor, Dios es vida. ¿Por qué Dios es amor? No es leerlo y ya, Dios es amor porque Dios es su hijo, Dios es vida porque voy a tener una vida eterna. Ese es el ejemplo que pongo todos los días. Escrudeñar, profundizar la palabra, entenderla. Si no entiendes, como le digo, a familiares, a, a hermanos en la fe. Eh, compra un cuaderno invierte en un cuaderno en un lapicero en un lápiz comienza a escribir las palabras que no entiendes y esa persona que el señor te ha puesto en tu vida ese líder te va a direccionar y tú vas a decir no entiendo este versículo no entiendo esta palabra qué quiere decir investiga profundiza la palabra para que como dice Oseas 4.6 Este pueblo eh, se ha perdido por falta de conocimiento Para que tú no te pierdas por falta de conocimiento Que todo por ejemplo lo que se ve en la internet No todo es verdad Todo lo que se ve en la televisión No todo es verdad Sepas discernir qué es lo bueno y qué es lo malo En el nombre poderoso es su nombre Llevamos 34 minutos Y el Señor nos está hablando lo más profundo En nuestros corazones Y le damos la gloria y la honra al poder al Señor Te alabamos Señor otro, otro punto, otro tip que el Señor nos trae es a todos, a todos, a todos, esto les a todos. Falta de paz, lo que quiere poner el enemigo en ese ataque espiritual. Si tú no tienes paz en tu vida, no vas a tener esa concentración. Vas a tener preocupaciones, vas a tener estrés, vas a tener muchas cosas que no te van a enfocar. Tú de pronto dirás, no estoy enfocado o enfocada, pero no. Vienen esos malos pensamientos. Y cuando vienen esos malos pensamientos, ¿a dónde van a llegar? A lo más profundo de vuestros corazones. Y es por eso que en la falta de paz, el enemigo borbandea una vez más tu mente contra diversos pensamientos y tentaciones continuas para robar la paz. Por ejemplo, a los hombres, después de poner mujeres. A las mujeres, hombres. ¿Para qué? Para que sean sedu uh, las seduzcan. Y y tú dices pero no pero si lo si, si aquella persona si aquella mujer que tuviste hombre eh, la estaba mirando él estaba, eh, en tu mente estabas haciendo como que mm, pensando cosas que no deberías pensar ya pecaste entonces son esta guerra espiritual una vez más son eh, es una guerra que cada día Necesitamos a pensarnos más al Señor. Y una vez más, el día que no hay ataques en tu vida es porque no estás haciendo las cosas bien. El día que todo, to, todo esté tranquilo, bueno, Satanás ahí, mejor dicho, está como que ganando la, la, la batalla. Ella la perdió, pero tú le estás dando lugar. Tú le estás abriendo campo en tu, en tu hogar tu casa, en tu trabajo, en tu oficina el empleo que tú tengas pero si tú tienes luchas y eso, siéntate gozoso gozate, gózate en el, en el nombre de Jesús, que realmente eh, hay, hay como ese como lo digo como que hay esas luchas que, es, que, es, que uno puede decir uy, mejor dicho la estoy sacando del estadio, con todo respeto y mira que cuando en esta falta de paz tu mente se irrita y se agota. Es lo que quiere el, el enemigo, agotarte, irritarte. Y cada vez que cuando te hablen, te, tu reacción es de una forma... Uh, portefacta De una forma que cuando digan, no, supuestamente esto es cristiano. Y vemos una comunidad que hoy todo el mundo quiere ser cristiano. Y quiere llamarse cristiano. Pero, ay Dios mío. No soy nadie para juzgar, pero da vergüenza lo que vemos hoy pero bueno son tiempos postreros que realmente nos están diciendo que nuestro amado Señor ya está muy pronto a venir, gloria y la honra para el Señor otro punto en esa falta, en esa falta de paz mis hermanos de Cristianos en la Gloria en la que estoy hablando con Jesús eh, Facebook Live en, también en Cristianos en la Gloria Radio nos están escuchando el enemigo hace todo lo que puede para provocar fatiga mental él quiere agotarte. Y hoy en día lo podemos ver, ¿sabes cómo? Lo podemos ver en la parte de que en la tecnología la gente está prendida. Estamos prendidos de que necesitamos bajarle a eso, los decibeles a eso. Porque eso, aunque no creas, hace una, un, un cansancio mental. Y al tener ese cansancio mental, ¿qué pasa? Tú le dedicas menos tiempo al Señor. Eh, uno va en un bus, en un centro comercial, que la gente, todos con sus celulares, pegados ahí, hace un compromiso, menos celular, más Dios, más lee la palabra. Yo siempre digo que, que debemos tener una Biblia. Yo sé que tú puedes bajar la aplicación, Gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios, pero deberías tener la Biblia contigo, el libro, el, físicamente el libro, deberías tenerlo, y, y leerlo, ir en un bus y te van a mirar, no, te está leyendo una Biblia, porque me ha pasado, pero no no darte vergüenza, mostrar lo que tú eres, un hijo de Dios, y que realmente, cuando estés leyendo esta palabra, ni mires, ni escuches, mejor dicho, el celular, nada, sino me estoy enfocando en el Señor. Y vas a ver cómo tu vida cambiará en el nombre poderoso de Jesús. Y va a ser más difícil que el enemigo, ah, una vez más, va a haber ataques, pero que, eh, como que pongas de cansancio. Número 5. Cansancio Vamos para el cansancio estábamos hablando, estábamos hablando unos segundos de eso El cansancio El cansancio en las ataques espirituales Son falta de energía y, y vitalidad A menudo es el resultado de un ataque Ciertamente estos problemas pueden ser Mira, falta de sueño Batallas de, de salud Muchas veces el enemigo quiere perturbar tu, tu descanso Poniendo sueños eh, perturbantes cosas que, que tú digas no pude dormir uh, también tener batalla de salud para que no descanses te sientas cansada fatigada fatigado y realmente el enemigo y sientas ese cansancio que para qué para que no busques no sigas el propósito de Dios pero tú dices pero como si cómo, cómo esto puede pasar claro que sí porque al estar cansada qué quieres hacer tú dormir eh, no quieres leer no quieres tener esa comunión con el Señor porque te sientes agotado o agotada entonces el Señor por eso está diciendo eh, yo te doy descanso y en paz me acostaré porque así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado te dice el Señor lo dice en su palabra un hermoso salmo y en esa paz vamos a acostarnos porque Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Recuerda eso. Y por eso el Señor te está diciendo, descansa tranquilo, pídeme ese descanso, pídeme esa tranquilidad. Yo voy a cuidar tu descanso. Yo siempre le digo al Señor, y en esa oración, cuando, cuando lo hago individual o lo hago con mi esposa, que nos dé esa tranquilidad y nos dé esos sueños espirituales. Es algo que siempre y y le doy gloria y la honra al Señor Que siempre le digo Señor A los pocos que lleguemos Que sea la calidad No que sea cantidad Señor Me encantaría ver cantidad de calidad Pero si son tres o cuatro Oh my God Oh mi Dios, me salió el inglés <ríe> Sería lo más hermoso que uno podría hacer Dar, Mejor dicho que, que esa palabra está cayendo en buena tierra y es por eso que el Señor eh, nos habla de una manera u otra. Si ha hablado por un burro, puede hablar por las piedras, puede, mejor dicho, el Señor, el Señor es el Señor. Y puede hacer lo que Él se le dé lo que quiera. Y una vez más, la palabra de esta mañana se ha, se ha titulado, ¿Qué es ataque espiritual? Y te, damos, y te hemos dado unos tips, y estos tips, o eh, uh, estos puntos, el primero es falta de pasión espiritual, extrema frustración, confusión sobre el espíritu, falta de paz, cansancio. Estábamos hablando que muchas veces uh, batallas con tu salud o tienes falta de sueño, necesitas descansar. Necesitas, mejor dicho, estar al 100% contigo para estar bien con el Señor. Otro punto muy importante, y ya se nos está acabando el tiempo, el tiempo se pasa rápido, una hora de pasar rápido. Dejar la búsqueda espiritual, en lo que hemos hablado en los otros puntos. Dejar esa búsqueda, el enemigo hace todo lo que puede para alejarte al, del cristianismo, lejos de, de su destino. Quiere alejar al cristiano. Quiere que tú realmente no entiendas las buenas nuevas del reino de los cielos. Es lo que quiere el enemigo. Y es por eso que cuando el enemigo quiere poner esos, esos pensamientos, eh, alejarte del cristianismo, no va a estar conforme lo, con lo que Dios te dé, con lo que Dios te da. Muchas muchas, muchas cosas, uh, muchas veces queremos eh, cosas eh, realmente, por ejemplo, Dios te bendice, tú le pides, Dios dame de comer. Dios te da un, un paño un chocolate, pero tú dices, no Señor, esto no, no es suficiente. Entonces eso es lo que quiere poner el enemigo en tu mente, en tu vida y es por eso que el Señor eh, te, eh, te busca y Él hace todo lo posible U y usa muchos seres humanos usa, usa muchos instrumentos para que, para que tú estés en tu presencia no únicamente tú, como dice la palabra tú y tu casa me servirán pero hoy vemos un pueblo que y como lo digo, lo reitero que está buscando únicamente un Dios bombero, un Dios únicamente por necesidad, un Dios que, que bendiga pros de, eh, materialmente, pero pocos quieren llenarse espiritualmente. Vemos hoy una, un pueblo cristiano que únicamente hay esta dominación, esa está otra, pero cuando se quieren unir como, como iglesias no se ayudan entre ellos mismos. No nos enfrentamos con esta iglesia porque no sé qué. No ayudamos al hermano. Y decimos que amamos a Cristo. Dios es amor. Y en estos ataques, ataques espirituales, eso es lo que están haciendo el pueblo de Dios. Entre ellos se están atacando ellos mismos. Y el, el enemigo está haciendo el trabajo, está maquinando sus mentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos. Un punto que quiere llegar a ser el enemigo en tu vida, mucho cuidado, es el número 7. El número 7 es volver a ser carnal, volver a ser carnal, ¿a qué me refiero? A que volver a hacer las cosas que hacías antes en el mundo. El enemigo quiere esclavizarte una vez más en las mismas viejas ataduras, por ejemplo, si eh, en la masturbación, el alcohol, la prostitución, la pornografía. Eh, ser eh, infiel, el alcohol, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, estar, mejor dicho, 100% con el Señor. Número 8: el número 8, que ah, renuncies a tu llamado espiritual, y, sé, y lo he visto últimamente mucho, demasiado. He visto muchos hermanos que, que conocí hace mucho tiempo que mejor dicho han regresado a, a la parte del mundo y eso hay que tener mucho cuidado por eso el es que se crea firme mucho cuidado lo dice la palabra hasta las más espirituales pueden caer lo dice lo, lo dice la palabra en apocalipsis número 8 que renuncies a tu llamado espiritual el enemigo ataca la vida de un creyente y comienza a darte razones para renunciar a lo que Dios te llama no es que yo no voy a esa iglesia por eso yo no voy es que el pastor me dijo aquello es que la hermanita esta no me cae bien entonces por eso no vuelvo a la iglesia tú vas por un hombre o por, un, o por Dios yo me pregunto decisión tuya tú le responderás al Señor tú, tú vas en, por las apariencias o por lo que te digan no, no a buscar al Señor Hay cosas Yo digo que todos los ministerios En, en cada iglesia Como dicen No todas las familias son perfectas Siempre habrá esa cizaña Que quiere una vez más Ese ataque, quiere sacarte del propósito de Dios Búscalo Que Dios te direccione Y Te lleve Y, y como que yo siempre Como yo lo digo bloquee esas malas palabras de tu mente, de tu, eh, de tu mente para que lleguen a tu corazón eh, y las razones que te puede dar el enemigo para que tú renuncies a tu llamado, puede ser eh, la confusión, eh, confusión vergüenza te quiere intimidar el enemigo y lo, va a, y, y lo está haciendo con mucho, con mucho pueblos eh, hijos de Dios, mucho mucho, mucho, y, y, y ya están cayendo, y, y es algo que yo le pido al Señor, Padre Celestial, Padre Amado, no quiero caer, y cada día estar en esa lucha, y siempre dándole la gloria y la honra, y el poder, ¿tú quieres más? ¿quieres subir de gloria a gloria? tú dirás, claro que sí, bueno, esta es una, esta es una lucha espiritual, que cada día entre más pidas, más te da, pero más se te pide, entonces, si tú quieres, es como en un trabajo, tú comenzaste como un empleado, quieres ser un supervisor, quieres llegar a gerente, se te va a pedir más. Se te va a decir, ok, ¿quieres ser gerente? Listo, estás en la gerencia, sí, ok. Entonces necesitas cambiar muchas cosas en tu vida, pero se te va a pedir muchas cosas. Porque ya eres un gerente, pero tú eres un embajador de reino en los cielos. Y como es embajador de reino en los cielos, tu, tu presentación, tu forma de hablar, de comportarte, de hablarte, todo... Debe ser diferente. Tu, eh, ya aceptar al hermano. Pero ahí vemos. Yo veo ese ataque espiritual. Uy, no me acerco. No me acerco a aquel hermano porque huele a feo. No abrazo a esta persona. Uy, porque me voy a contagiar. No. Me imagino entonces Cristo lo mismo. No, no, no, no, no, no, no, no, no me lo acerqué porque huele a feo. No lo voy a abrazar. Pero en el momento del juicio te voy a decir, ¿por qué no lo abrazaste? Si no, era él, si no era él, si no era yo, ¿no me abrazaste? ¿Por qué no me diste esa palabra de amor? No, es que yo... No, por eso el enemigo está poniendo todos esos pensamientos, esos ataques espirituales. Tú únicamente vas a pe estás pensando que únicamente a venir, va a venir un, eh, un, es un espíritu maligno, un demonio y vamos a ver todas las cosas. No, no únicamente así. Poniendo esos pensamientos, poniendo esa, esas cosas en tu corazón, poniendo esas, co esas maquinaciones, esos son los ataques espirituales que el Señor nos está hablando. Pero la gente cree que se va a mover la silla, se va Claro que hay veces se van a mover sillas, porque el enemigo quiere asustarte. Y en esos momentos de oración. Pero estamos en el día a día que mucha gente no lo quiere, no quiere entender. Yo, yo digo, Señor. No soy nadie para juzgar, pero yo no sé a qué la gente está yendo a una iglesia. ¿A hacer vida social o a buscar de tu presencia? Bueno, las palabras, eh, también su objetivo eh, en esta, para que renuncies a tu llamado, es alejarte y que te haga dudar de, de los avances espirituales, de esas palabras proféticas que trae la Palabra. También experiencias significativas que tuviste con el Espíritu Santo. El Espíritu comienza a retroceder, tu espíritu comienza a retroceder de, de la presencia del Señor y es cuando el enemigo quiere comenzar a tocar tu vida, no únicamente tu vida, tu hogar. Y una vez más vemos eh, candidatos presidenciales apoyar el aborto, apoyar muchas cosas que no son de Dios y precisamente uh, la semana pasada estaba escuchando uh, estaban entrevistando a, a esta persona esta, esta, era una, una, como una señora que sabía mucho de política y decía que los pueblos desafortunadamente eligen personas que, que creen que van a hacer un cambio pero no lo van a hacer si tú aceptas que ella decía y, y ya lo decía con respeto que, que, si, que si un hombre llega a tu casa viola a tus hijos maltrata a tu esposa o golpea a tu esposo y si lo eliges así y tú crees que va a haber un cambio en tu hogar así es la gente de las naciones a pesar que mataron violaron, hicieron ¿Qué no hicieron? No, Él va a hacer la diferencia, o ella va a hacer la diferencia, y, y, que, y con eso vamos a ser mejor. No, si no tiene a Dios en su corazón, no tiene nada. ¿Cómo romper estos ataques rápidamente? Porque ya nos queda poco tiempo. Debes reconocer el ataque. Comienza a levantarte en fe y en autoridad que Yeshua Jesucristo te ha dado. Reprende el ataque y rompe su poder sobre tu vida. Recuerda que Jesús nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Recuerda lo que nos dice Lucas 9.1. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Mira lo que nos dice, lo dice la palabra, no lo digo yo. Lucas 9.1 en el nombre poderoso de Jesús. Otra palabra eh, nos dice también, romperlo con fe, en Hebreos 11.6 nos dice, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galor, ah, galardonador de los que le buscan. Otro punto muy importante, romperlo con la oración. Efesios del 6. Eh, capítulo 6 del versículo 18 y 19 nos dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda la perseverancia y súplica por todos los santos versículo 19 nos dice y por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer que con el ministerio del evangelio también rompiendo con resistencia, nos dice el Señor en Santiago 4, 7, 8. Ah, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Recuerda que todos vivimos, mis hermanos, una batalla, no es en contra, carne ni sangre ni espiritual. Caminaremos una vez más y estamos caminando en victoria, en la medida en que, Dios, en que nos sometamos al Dios vivo y de poder. La ignorancia se levanta como una fortaleza del enemigo. Entre más eres más ignorante, el enemigo puede ganar esa batalla en tu vida. Pero recuerda que la batalla ya fue ganada, pero ya está en ti, que tú dejes que el enemigo gane esa batalla, no únicamente en ti, sino en tu familia. Porque tú también puedes ser un instrumento para, ah, para que en ese hogar se destruya. Cuando el cristiano no, no, no conoce sus armas en Dios, esa es una, una ventaja al enemigo. Cuando tú no conoces es, es, eh, que tiene las armas, el poder que te ha dado el Señor, como le dijo a sus discípulos en Lucas 9, en el capítulo 9.1, que cuando les le, le dio la potestad de que él podía reprender a los demonios, o sanar enfermos. Uh, ni lo que Cristo logró en la cruz es vulnerable a los ataques del enemigo. Entonces recuerda que el enemigo. Quiere destruirte Quiere que realmente No sigas el propósito de Dios Y es por eso que el Señor Nos está invitando En esta mañana, en esta tarde, en esta noche el momento que tú me estés viendo Me estés escuchando Si me estás escuchando en Europa Bendiciones en Latinoamérica también En cualquier lugar del, del mundo Recuerda No te dejes atacar Por el, por el enemigo No te dejes no te dejes, no te dejes que esas, que esas luchas, que esos momentos bajos sean de, de, de decir, voy a alejar la presencia de Dios. No, que en esos momentos bajos sea, va a venir algo grande y poderoso. Que en esos momentos bajos tú entiendas que el Señor tiene algo maravilloso para ti. Que en esos momentos bajos tú digas, estoy haciendo las cosas bien, por eso el enemigo está furioso Porque tengo ese Dios vivo y de poder No únicamente en mi vida Sino, sino en mi hogar sin, eh, En el lugar donde yo vaya El Señor soy Esa luz en las tinieblas Sal en el mundo Y es lo que nos está hablando el Señor En el nombre poderoso de Jesús Y por eso siempre debes darle la gloria La honra y el poder Y el Señor nos ha hablado hoy Y te invito a que compartes una vez más Estos videos Siempre dándole la gloria y la honra al poder del Señor. Siempre exaltándolo. Siempre dándole eh, crédito de todo. Como siempre digo, el director, eh, la producción de todo lo que tú ves, lo que escuchas, es el, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué director tan hermoso! ¡Qué maestro maravilloso! Y con su producción que es el Espíritu Santo... Qué hermoso es dar las buenas nuevas del reino en los cielos porque recuerda Dios es amor de, eh, Dios mediante nos veremos en otra misión aquí en Hablando con Jesús y siempre recuerda dándole la gloria la honra y el poder al Señor nos veremos en otra misión aquí en Hablando con Jesús como siempre eh, predicas, también tenemos invitados especiales y siempre glorificando al Señor porque estamos en la gloria para hablar de Dios, bendiciones y que Dios te continúe mega, mega, mega, mega, mega bendiciendo y si, te, si tienes a alguien a tu lado, dile Dios te ama y, o si lo puedes abrazar, dale un beso, que no va a ser parte tuya, sino parte del Señor y decirle, hijo, hija, papá, mamá, esposo, esposo, abraza, dile Dios te ama en el nombre poderoso de Jesucristo, bendiciones Thank you.